Hola, día 3 del cuaderno de Pitágoras Día 28 de octubre, hoy le he llamado Municipios suben, municipios bajan Porque los martes recogemos las cifras por municipios de toda España Por comunidades autónomas, hay comunidades que no las dan como Aragón y Galicia Pero tenemos el resto y hemos seguido la evolución Así que vamos directamente a hablar de cómo está, parezco el hombre del tiempo Brasero, perdóname porque esto es mucho más, más duro que, que hablar del tiempo Casi siempre Vamos a hablar, he hecho un, hasta un PowerPoint Municipios confinables. Vamos a ver cómo estaba el mapa de España el 29 de septiembre. Veis aquí que tenemos un mapa donde hay, diámetros de, hay círculos con diámetro y con colores. El diámetro quiere decir la incidencia acumulada, es decir, cuanto más ancho es el círculo, cuanto más diámetro, más incidencia acumulada, más contagios. Y el color quiere decir el crecimiento semanal, que esto es una medida que nunca he escuchado a ningún político, ni siquiera Fernando Simón, hablar del crecimiento esto Algo tan intuitivo como eso Es decir, oye, sí, incidencia angulada muy alta Por encima de 500, pero subiendo bajando Esto es muy importante Entonces, en verde bajando, en rojo subiendo Muy simple Aquí teníamos el 21 de septiembre Un escenario bastante eh, controlable, más o menos Tenemos ahí bastante preocupación en Madrid Castilla-La Mancha Hay mucho rojo, pero rojos con un tono muy, muy suave Aquí el 6 de octubre empezó a subir Empezó a subir y tenemos ahí muchas zonas rojas Descentralizadas, que también era... Una preocupación, País Vasco, El Levante, Cataluña, Andalucía, aquí Extremadura empezaba. Bueno, eh, tenemos aquí este mapa que de repente el 13 de octubre pasamos al punto máximo de esa ola. Porque de repente, hombre, todo empezaba a bajar y con círculos muy pequeños. Pero pasamos otra semana más y esa, esa meseta se volvió inestable. Y de repente un montón de círculos rojos otra vez. Un montón de zonas creciendo sin parar. Bueno, y tenemos este momento crítico con el puente de... Del día de todos los santos aquí pendiente. Tenemos este mapa. Lleno de colores rojos. Diámetros muy grandes. Vamos a establecer una medida. De municipios que crecen. Y municipios que bajan. Por ejemplo. Veníamos aquí el 29 de septiembre. Que crecían 1500. Bajaban casi 1000. Después crecían 1200. Y bajaban 1200. Estábamos a la par. En el momento este que hemos dicho. Que parecía que estábamos en momento máximo. Pues de repente crecían 1500. Que no se veía apenas. Pero 1500 crecían. 1100 bajaban. Y ahora... Estamos, la semana pasada, 1.700 y 1.000 bajando. Y ahora mismo tenemos estas medidas. 2.500 subiendo, solamente 800 municipios de 3.500 que estamos recogiendo. Solamente 800 bajando. Pues sí, sí que preocupa. Y tenemos esta medida de aquí, que se observa esta distancia más claramente. Hay, hay municipios que están igual, digamos están a cero, o se que han quedado con la misma cifra, los que bajan, por lo menos no son pocos son el 20% de municipios, están bajando eso es una, una situación positiva para el coronavirus pero es que 63 está subiendo veis aquí en rojo, parece esto aquí en medio, macho aquí, hola, parece esto la bandera de reggae, pero sí, estamos viendo como la zona roja está ganando el terreno menos más que la zona verde se mantiene ahí fuerte tenemos que extremar las precauciones tengo vídeos que enseñaros estos días siguientes, así que mañana más o menos por menos.